Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal Ayer estuvimos viendo por un lado, bueno, por un lado y por otro lado Sobre todo, cómo operar en futuros Para aprovechar los cortos Pero no con muete, solamente con susto, ¿vale? Sin apalancamiento Así que si no lo viste, por ahí andará o por ahí andará o no sé por dónde sale, por ahí arriba el vídeo, ¿vale? Echarle un ojo porque creo que para los momentos que nos quedan por vivir, y ahora vamos a ver algunos, eh, creo que puede ser interesante. Por eso ya depende de cada uno. Hay gente que piensa que ya hemos hecho suelo, hay gente que piensa que no. Y bueno, pues yo como os digo siempre, hay que, hay que ser adaptativo. Tenemos que, no podemos decir, esto es así, así, así. Las cosas no son ni blancas ni negras. Hay 256 grises. Como mínimo, luego ya depende de la vista de cada uno. A mí ya me queda la mitad, 128. Entonces, sé, bueno. Eh, pero la realidad es eso, es que eh, a medida que van sucediendo las cosas, nos tenemos que ir adaptando. La economía no está boyante la economía no está para tirar muchos cohetes. Y todavía, yo estoy diciendo, todavía nos queda, nos queda por caer. Eh, nos queda tiempo, sobre todo, nos queda mucho tiempo. Eh, Alguien piensa. Si alguien piensa que Bitcoin todavía no puede perder un 50% más, está equivocado. ¿Vale? Puede perderlo. Esto quiere decir, que lo, quiero decir yo que lo vaya a perder. No estoy diciendo que lo vaya a perder, pero puede perderlo. Uh, mi insistencia a lo largo de los meses, semanas, días, y minutos y segundos es tener liquidez. Y eh, yo os he dicho muchas veces, ¿no? en cada rebote, soltar guarrería para tener más liquidez abajo. Y todavía queda bastante para eso. ¿Podemos tener algún rebote bueno? Vale, de momento solamente hemos tenido dos impulsos. A lo largo, bueno, desde que empezó a caer esto, hemos tenido solamente dos impulsos. Desde mayo del año pasado. Eh, vamos a ver, vamos a medir, ¿vale? Desde esos impulsos, cuáles serían sus retrocesos para que nos hagamos una idea, ¿vale? Ya lo he hecho alguna vez, pero para que veáis un poquito cómo, cómo funciona la, la copla. Eso por un lado. Por otro lado... Vamos a ver un indicador, como os dije ayer, el cual pues, nos puede decir, vale la propia red de Bitcoin nos dice un montón de cosas, ya lo sabéis, lo que pasa es que muchas veces utilizamos, utilizamos las que más nos complacen, y hay que utilizar las que nos complacen y las que no nos complacen tanto, ¿Vale? hay que ver todas, y me sorprende que bueno pues haya mucha gente por ahí que no haya utilizado esta... esta esta gráfica que a, a la cual puede acceder cualquier todo, o sea, todo, todo el mundo en Glassnode, o sea, la parte gratis de Glassnode la tenéis, ¿vale? Eh, bueno, hay dos formas de contar la historia de un personaje: la visión de lo que él ha hecho con su vida, o la visión de lo que la vida ha hecho con él. Es decir, <ríe> cómo tú has aprovechado tu vida y la visión exterior, una es la, digamos, la visión tuya, ¿no? tú que, que has hecho, y la exterior es que ha hecho la vida contigo, te ha maltratado. ¡Apa, la vida me ha maltratado mucho. Eres tú el dueño de tu vida, eres tú quien decide qué hacer y qué no hacer. Y eres tú quien al final marca su camino. Si te quieres quedar esperando a que las cosas pasen, las cosas no van a pasar. Eso te lo puedo garantizar. Yo ni soy muy mayor ni soy muy joven, evidentemente. 50 años, mitad de la vida. O sea, vamos a dejarlo así, que, sea, que, quede, que quede bonito, ¿no? Eh, pero sí me he metido muchas castañas. Eh, también... Eh, he tenido mucho éxito en otras cosas eh, pero al final cuando estás en tu forma de confort estás tranquilo, estás a gusto es cuando peor estás esa es la realidad, tienes que salir de ahí hacer cosas, mover el culo espabilar, porque nadie va a venir, nadie ni a decirte cómo mejorar las cosas ni a, siempre todo el mundo te va a venir a criticar bueno, gente de una forma positiva hay gente haciéndose la graciosa hay gente estúpida, hay de todo ¿no? en la vida pero al final eres tú qué es lo que tú quieres cuando tenemos clara una meta una meta realista vale, una meta de verdad si tienes clara una meta tienes que ahora evaluar qué cosas hacen falta para llegar a esa meta y empezar a construir esas cosas que hacen falta para llegar a esa meta pero no querer llegar a la meta y ya, ya, ya, ya, no, no, esto no funciona así ¿Vale? Entonces ponte las pilas, sal de la zona de confort y venga, vamos a comenzar. Eh, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Es eso, suscríbete y dale a la campanita, porque si lo hice mi niña, tendrás que hacerlo. Bueno, Glassnode, Esto es un gráfico que ya conocemos todos, todos vemos, todos sabemos de qué, va, de qué va esta fiesta, y es simplemente ver el balance de Bitcoin en los exchanges. Nuevamente ha habido una caída súper importante, eh, se han sacado muchos, y, y sin embargo hay noticias, no, es que se han vendido 50.000 Bitcoin, 50.000 Bitcoins, es una castaña, ¿vale? eso es una castaña. Que a mí me hace mucha gracia, solamente ponen noticias negativas. Pues no, ah, han bajado bastante la, la cantidad de, de bitcoins que hay en los chains. Pero no es esto, esto no tiene nada que ver con lo que yo os quería enseñar. Vamos a las nodes, Aquí tenemos el supply de bitcoin, el circulante que hay ahora mismo, y tenemos el precio. ¿Qué ha pasado en cada cripto invierno? Pues fijaros cómo ha bajado, fijaros en el siguiente cómo ha bajado. Fijaros aquí cómo cayó por debajo, ¿vale? Tenemos uno, dos y tres. La picadora Moninés, inclusive en la crisis, que no tenía que haber llegado nunca, pero que llegó también. Pues ahora estamos ahí al borde, estamos a puntito. Es decir, ¡ay! ¡ay, ¡ay! ¡ay, ay, ay, ay, ay! Que llegamos a ese punto. Entonces, ese punto, ese punto, mi humilde opinión, ¿vale? Mi humilde opinión es que lo vamos a cruzar. Si el precio va a cruzar hacia abajo esta línea del supply de Bitcoin, como ha hecho una, dos, tres veces anteriores, uno, dos y tres cripto inviernos y una crisis, pues me da a mí la sensación de que en esta puede hacerlo también. O sea, llevaba yo mucho tiempo, muchísimo, muchísimo, yo os, digo, os puedo decir que, que podía llevar desde el final del 19 sin mirar esta gráfica. Y ayer dije, hostis, ¿Por qué no la he mirado? ¿Por qué se me ha olvidado? ¿Por qué? Al final, ¿por qué? Pues por autocomplacencia, ni más ni menos. Porque no me interesaba, porque sabía que podía verse muy mal. Y ese, esa es la realidad, ostras. Es que, si la miro lo mismo, ¿vale? es como el que dice, si voy al médico, seguro que algo me trincan. Pues aquí pasaba igual. Y efectivamente, eh, cuando la vi ayer, dije, madre del amor hermoso, lo que todavía nos puede quedar. Y fijaros lo que os digo. De esta gráfica, si me fío. Me fío. está más de esta que muchas de las otras que podamos ver. Y en conjunción con esta y otra cosa que vamos a ver ahora. Mmm, bueno, pues en principio, en principio, ¿vale? Una bajadita normal más o menos sería la zona de 10K, 10-12K, ¿vale? Más o menos. Eh, podéis ampliar la gráfica, podéis verla, entrar en Glassnote. Yo os invito a que vais a Glassnote. Eh, y, lo, y, la, y bueno, pues la veáis la observéis, la amplifiquéis y pues juguéis con ella y sobre todo que la guardéis porque creo que es importante ¿vale? eh, una vez que la crucemos ya irá a buscar el suelo y pues ya luego entraremos en esa zona horizontal que buscamos para luego in intentar subir ¿vale? eh, eso es lo que llego yo a mis, son mis conclusiones mías ¿vale? y luego ya cada uno que ya las suyas propias que para eso todos tenemos nuestra cabeza se supone ¿no? eh, bien, dicho esto Vamos a hacer mediciones y vamos a ver cosas. Bueno, esto es el SP500. Me voy a quitar yo de aquí en medio, a ver si no la lío. Que el pollito, que estoy aquí moviendo otras cosas que no debo dentro del. Este, vale, aquí ya estoy yo co colocado. Bueno, colocado. No estoy colocado, no estoy en el lado. Bien, eh, bueno, el SP500 que hoy. Parecía bueno, que podía arrancar, tal, y bueno, está quedando aquí una vela indecisión de momento, todavía quedan dos horas y 20 minutos para cerrar, pero bueno, se ha, ha venido, se ha pasado en la EMA20, se ha apoyado en ella y se ha quedado de momento en una vela indecisión. ¿Es malo? No, no, no es malo. Eh, ¿Puede ser una morning star De estas que luego nos vayamos para abajo? Sí, sí, sí, puede serlo. ¿vale? Pero eso lo que haría sería posiblemente un doble suelo. ¿Vale? Y tendríamos un W. Eh, ¿Por qué? Pienso eso. Por la línea de tendencia, simplemente lo normal es que baje, se vaya a acomodar otra vez a la misma zona, lo cual nos daría una altura más o menos similar y ten podríamos tener eso. Pero hasta ver cómo reacciona mañana, por eso siempre yo digo, me gustan las semanas de empezar lunes y martes, es cuando yo veo si realmente vemos algo. Y de momento lo que ha sido el lunes ha sido una auténtica castaña, en todos los aspectos. Eh, importante es que no, por lo menos nos, nos, no nos hemos ido muy al carajo, o sea, no hemos perdido gran cosa, porque tampoco se está moviendo. Gran cosa. Eh, fijaros que eh, nos quedan 5 horas, el volumen está empezando a ya a rebasar el de ayer, pero fin de semana chungo, lunes muy mal, el volumen debería estar un poquito más alto, pero están, los mercados están inapetentes, están inapetentes, ¿vale? Bueno, pues con esto y un bizcocho vamos a leer este, no, este, este, esta, venga, vamos a leerlo aquí. Eh, ¿Qué vamos a leer? Bueno... Desde que hicimos el primer techo en abril, ¿vale? Abril antes de la caída de mayo, eh, bueno, hicimos un segundo techo, luego en noviembre y nos hemos ido al carajo. Eh, desde que su inicio, lo normal cuando haces un doble techo, ¿vale? ¿Qué es? Volver al inicio, ¿vale? Figura chartrista, inicio 12.000. Subimos, pam, pam, pam. Podemos subir de una forma eh, más impulsiva, hacemos... El vértice central, hacemos el segundo techo y caemos de una forma más, digamos, más consolidada, más poquito a poquito, en algunas zonas, porque en otras hemos caído bien, bien. Vale, esto por un lado, figura creo que clara. En su momento pensamos, bueno, pues podríamos tener una plauta plana en la cual hagamos este canal y volvemos arriba. Como no se ha cumplido, evidentemente nos adaptamos. ¿Qué, qué es lo siguiente que tenemos? Eso, por decirlo de alguna manera, ¿vale? De una, simplificando bastante. Eh, ahora bien, vamos a medir vamos a medir, y qué vamos a medir pues primero, vamos a medir este impulso desde este mínimo a este máximo, ¿Dónde nos llevaría, vale, venga pues este impulso estamos hablando de en semanal ¿Dónde nos llevaría, pues dónde nos llevaría nos llevaría a la zona de 11.872 aproximadamente, 11.872 12.000, vale, pues si lo ajustamos bien eh, nos está llevando a ahí a ahí vale Sí, 12.000, vale, vamos a marcarle una línea eh, bueno, un, una línea horizontal completa, vale ah, ahí, venga 12.000, vale, pues ahora ¿cuál es el siguiente impulso? ¿qué otro impulso hemos tenido eh, con Bitcoin a lo largo de todo este tiempo? es este que tenemos aquí, ¿sí? bien, pues vamos a medir de ese impulso que ha tenido ¿cuál puede ser su posible retroceso? vale bien, pues vamos a ampliarlo para cogerlo bien y tenemos desde ese máximo hasta ese mínimo es decir, desde este punto a este punto, vale, este impulso de arriba a abajo, ¿cuál es su retroceso? pues tenía un TP1 aquí que bueno, fue donde, donde pinchó y rebotó pero tiene un TP2 aquí abajo vale, ¿dónde lo tenemos? pues vamos a dejarlo ahí, en la zona de 10.800 vale pues vamos a quitar esto. ¿Y qué tenemos aquí entonces? Una zona que además nos coincide, que ha sido resistencia, resistencia, resistencia, resistencia. ¿Vale? Con lo cual ahora tiene que ser un soporte bastante fiable. ¿Por qué digo además bastante fiable? Pues muy sencillo. ¿El soporte natural de Bitcoin cuál es? Y los alumnos lo saben, porque yo hasta en todo este periodo, todo este periodo de arriba, les decía... Todas las operaciones que tengáis en futuros es que estén salvaguardadas por debajo de 20. Os pido a mis alumnos, los que tengáis por ahí, sois unos cuantos, que pongáis si esto es así o no es así. ¿vale? ¿Por qué? Porque el soporte natural de Bitcoin estaba en la zona de 20.000. La resistencia que durante todos estos tiempos ha sido el máximo que tocó. Ahora bien, lo tocó una vez. El retesteo no existió. Porque no existió, es decir, aquí lo pasamos y no un retest de la zona que así nos quedamos de un, una cara de meloncillos cuando pasó, diciendo ostras, no hay pullback, vale, pero sin embargo el siguiente, toque, toque toque, toque, toque sí es un soporte que debería de, de frenar todo esto muy a pesar de que la economía se vaya al carajo puede ser que llegue no tiene por qué llegar, yo soy más partidario de la zona de 14, ¿vale? de este pincho que hay aquí, no por una cuestión de que, de que esto no bueno, pudiera haber una mecha, ese punto, no pudiera haber muchas cosas, sino porque eh, ya mejora tanto la posición de grandes de grandes holders, la posición de, de de esas instituciones, etcétera, etcétera, que me resulta complicado, a lo mejor es por autocomplacencia también, ¿vale? Puede ser por decir, bueno, es que no, joder, es que, qué pereza, ¿no? Volver a ver Bitcoin ahí abajo, pero es posible. Y de hecho, eh, guardaré un poquito de liquidez por si llega ahí abajo. Eso lo tengo claro, aunque sean 500 pavos, da igual. Esos 500, cuando luego eso se da la vuelta, ¿vale? Si tú compras 500 pavos aquí, vamos a ponerlo en el centro, y luego se da la vuelta hasta los 20.000, ¿vale? Estás hablando de un 75%. No está mal. 375. Entonces, en vez de 500 ya tienes 875. Yo creo que está bastante bien, creo. Eh, eso si lo multiplicas por otros números, pues ya es otra historia diferente. Eso ya cada uno... Eso solamente para volver a los 20. ¿Vale? Pero si queremos decir, bueno, pues a, a por el máximo anterior, 500%, ¿vale? 5 por 5... Tiene rima. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí ya cada uno a... A, tiene que valorar lo que, lo que hace, lo que no hace lo que quiere hacer, ¿vale? Eh, dicho esto, creo que es una medición eh, aunque a mí no me guste eh, muy justa, muy, muy correcta ¿vale? Tendríamos toda esta zona como ese colchón ¿no? Dice que me tiro ¡wow! pues ese colchón está ahí eh, Personalmente, ¿vale? Personalmente, mi apuesta viene aquí zona de 14 aproximadamente, 13.000 y pico, 14, ¿vale? Eh, vamos a ponerlo de color verde, joder, es que el, el rojo no me gusta. <ríe> eh, y bueno, pues eh, ya veremos a ver qué es lo que, qué es lo que pasa. Hay gente que eh, piensa que ha hecho suelo en 17.784, si es así lo que tenemos dentro, oye, fantástico, irá para arriba, pero, vuelvo a repetir, Creo que hay que tener muy, muy en cuenta la realidad de la economía, eh, la mala política, la muy mala política que se está haciendo para resolver los conflictos internacionales sin que a nosotros nos machaquen. Eh, y la realidad, y lo que podéis estar viendo, es que a los políticos le dan igual la gente, se la pela. ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, es, hay, que hace, hay que ceñirse a la realidad. A lo mejor que luego pasan cosas positivas, tenemos rebotes y todo se va para arriba. Fantástico, oye, genial. Genial. Pero ya sabéis que me gusta ser realista. En fin, no vamos a dar más chapa con esto. Es lo que tenemos. Bitcoin, de momento, en el corto plazo, que también lo tenemos que ver. Vamos aquí. Uh, no ha sido capaz, de momento, de hacer este pullback que hizo. Venga, reboto, pero no, no, no, no. Ahora hemos perdido la media de 50% la estamos retesteando con esta siguiente vela de 4 de horas, es decir, pierdo, retesteo, vamos a ver si es capaz de pasarse, pasarlo y pasarla y coger un impulso, es decir, tengo un mínimo ascendente de otro mínimo, ya sería 1, 2 y 3, un máximo, otro máximo, pues tendría que hacer otro máximo superando ya la media de 100, eh, bueno, pues ya veremos a ver si es capaz o no es capaz, de momento, alegría, lo que se dice alegría en el volumen, no hay ninguna, es decir, el interés es Cero. Eh, no he visto los datos del producto interior bruto estadounidense que los daban hoy eh, tenemos algunos datos que bueno pueden ser bastante interesantes eh, económicamente lo que pueda pasar en los próximos días los importantes gordos gordos gordos gordos no vienen hasta la segunda principio de la segunda semana creo que sobre el día 10 de, de julio eh, y bueno, pues si sí nos pueden hacer pupita, entonces yo estaría preparándome para, para eso, ¿eh? y que a veces que hay que poner, cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pues las tuyas a remojar, y cuando el bote de vaselina veas calentar, <ríe> yo no digo nada, que luego todo se sabe. Eh, bueno, la dominancia de Bitcoin, hoy cayendo, cosa que bueno, pues eh, es positiva, desde mi punto de vista es positiva, porque no buscábamos, yo creo que lo de buscar un doble techo no, no lo veo, eh, llegar a un punto en el que... Mm, Perdía la línea de tendencia, ¿Vale? Si perdemos la línea de tendencia, ¿ahora qué debería buscar? Un pullback, lo intentó ayer, pero ayer era domingo, hoy, bueno, pues se va para abajo, no tiene por qué hacerlo enseguida, en un día, ¿vale? Vamos a ver cómo se comporta, si hace pullback y sigue cayendo, o si lo recupera. Creo que yo sigo pensando, ¿vale? Que se va a venir a la zona de 41,5, a esta parte de aquí abajo, y a partir de ahí puede ser que, que vuelva otra vez al alza. No tiene por qué hacer este máximo, si no lo hace sería bastante bueno. Eh, hay cosas que me gustan de muchas altcoins y es que están eh, retomando cauces. El mercado ha madurado en cierto modo hacia las altcoins, eh, creo que es bueno, pero cualquier caída potente que tenga el Bitcoin, el siguiente escalón que tenga que, al que, tenga que caer, si es que cae, que yo, creo, yo pienso que sí, eh, puede hacerle mucha mucha mucha pupa a muchas altcoins la capitalización de mercado se ha venido a topar con la m20 igual que, que el propio bitcoin en sí y bueno pues eh, de momento a la primera ah, desde que la perdió vamos, hemos caído hemos dado un toque otro toque lo hemos intentado tres bueno, pues a lo mejor le quedan uno o dos toques más para intentar romper la alza y tener ese pequeño rebote que, que buscamos. Ya veremos, estaremos observándolo con mucha atención. En cuanto a las acciones tokenizadas, poca leche, BioNTech sí un 7.75, súper interesante el pepinazo que está metiendo hoy. Eh, en tiempos de crisis me habéis preguntado, oye, ¿qué tipo de, de empresas son las que bueno, pueden hacer algo? Pues os digo, empresas de salud y empresas eh, de eh, armamento, ¿vale? Ya hice un vídeo sobre ellas, eh, el arte armamento, la de salud no. Pues por ahí por ahí lo tenéis. Eh, Echarle un, un ojo y buscarlo. El oro está bastante planito. Y bueno, pues poca, poca cosa que ver En cuanto a, a las altcoins Las altcoins, bueno, pues contra el bitcoin Hay algunas haciendo un poco de todo Fijaros que tenemos mana Que lleva un rebote de tres días Hoy está un poquito paradito Pero perdón, esto es maná, quita, quita hoy decía yo, digo que raro lo veo Ya hoy está rebotando Pero ¿qué ha pasado? que hizo? Pasó la media de 100 Ha hecho pullback Y ahora intenta seguir arriba en el momento que rompa esta zona, se nos viene a la media de 200. Y ahí tenemos, estos son altcoins contra Bitcoin, ¿vale? Un 22%. Está bastante, bastante bien. En general, las altcoins contra Bitcoin no se han portado mal. ¿Veis? Tenemos algunas rojas, que son, bueno, QLC, NAS, Boson Protocol, eh, eh, Wabi. Hay unas poquitas, pero en el lado positivo también tenemos unas cuantas que, que decir, hostis, mira, chile, lo tonto, a lo tonto, las apuestas, pues otra vez, venga, a la para arriba. El verano pasó, pasó algo similar. Eh, me he llevado intentando ver pues Chiliz y los tokens de, de los equipos de fútbol. Vale, que tengo por aquí también otro listado de eh, aquí tokens de fútbol. Y eh, ciertamente cuando llegan, llega esta temporada, empiezan a rebotar. Tengo que meter aquí alguno más que por ahí. Eh, o sea que mmm, me interesaba ver un ciclo completo de ver cómo se comportaban. Y bueno, pues al ser cosas de temporada. Eh, están ahora ya hay que entenderlo o sea yo no, no, no me pongo a invertir en algo que no entiendo y me gust quería ver un poco cómo está comportando los tokens a lo largo de un año y bueno pues me parece que, que, que ha sido bastante interesante eh, lo que han hecho eh, en cuanto a los pares contra el contra el dólar eh, tenemos bueno el SS, spell pre aquí el dinero gratis estoy cae otros días ha estado pegando una buena subida y ahora pues le toca le toca recortar, algo que es totalmente normal. Después de lo que han subido, por ejemplo, en este caso ha estado subiendo un 74%, pues hoy está recortando un 787%. Es lo más normal del mundo. En general, Storch, tres cuartas de lo mismo, Fijaros, el pepinazo que ha metido, pues ahora que recorte, pues es, es, es lógico. Lo, lógico lo, lo que no sería lógico es que no haga un retroceso. Ha pasado nada más una resistencia. Por lo menos pullback aquí, M20 junto con ¿veis? una zona de lo que buscamos muchas veces: confluencias, zona horizontal, una resistencia que es soporte y un soporte dinámico. Vale, la media, la M20. Bueno, venirse a apoyar a ella para luego intentar rebotar, estaría bastante bien. O oh, hacer aquí una bandera, una, una zona de apoyo y luego seguir. Ya veremos a ver si consolida ahí o qué hace eh, en el lado positivo que tenemos. Pues bueno, ramp. 28% de metido de pepinazo hoy, RSR, eh, vamos a ver, vamos, pom, pom, que no me deja, no me, no me pone bien esto bien ahora eh, Ki, 11%, Chile que la hemos visto contra el Bitcoin, justo media de 50. Bueno, pues a esperar, a ver si mañana es capaz de pasarle Y si la pasa, primero, zona de máximo, o sea, venirnos desde aquí hasta ese punto en 24% y luego donde se encuentre con la media de 100, que ahora mismo tiene como un 50% de, de camino para recorrer eh, XPR, que no XRP, Neblio también está por ahí, eh, Iris Mask, Ata, IOTX que había bajado ayer un poquitito pues hoy lo recupera, intenta mantener y abrazar la vela del día anterior, cosa que es buena y bueno, pues tenemos cosas bastante interesantes. Eh, poco más que comentar, seguimos viendo el mismo esquema, es decir, aunque hoy algunas tengan retroceso y otras no, vale están ahí jugueteando, eh, seguimos igual, EMA20, la paso, me como la de 50 y me voy a, a por los máximos relativos anteriores, son porcentajes bastante majetes en la mayoría de los casos. ¿Vale? Veis, igual, EMA 20, la hemos pasado, he hecho pullback, ahora voy a por la 50 y me voy a por toda esta línea de resistencia que tengo ahora. La mayoría van pasándola poco a poco. Aquí tenemos, por ejemplo, en Engine Coin un 26-27%. Y si ya nos vamos después a por la EMA 100, que bueno, 73%, ya pues, pues estaría bastante, bastante bien. Si es que cogen a Gazden ese siguiente impulso. Eh, y así se canta la, la historia de todas, Block. Igual, ayer intentó hacer un pepino, pero no pudo, se encontró con la Ema 20 en diario, pues para atrás, ¿vale? tiene un esquema similar, pero no es tan claro como las que ya están más maduras. El este blog son pertenece a las a las criptos que son más nuevas. Eh, pasa, por ejemplo, Trump. ¿eh? Trump ya ha pasado la Ema 20 Pues bueno, ahora le tocará ir a por la 50 y es, pero está en otra, está en otra en otra formación completamente, distinte, distinta a la mayoría de ellas. Eh, Cava. Pues tres cuartas lo mismo. casi es muy similar al resto. Tenemos esta especie de dobles suelos con el segundo más bajo. Eh, pasar MA20, intentaría por la 50 y a partir de ahí, pues a por esta zona de máximos que están en la zona de 2,94. Eh, bueno, pues está bastante bien. Mir, tres cuartas lo mismo, ¿ves? Uno, dos, MA20 a pasarlo y a ver si intentan ir igual a por esa zona de suelo, esa de, o de, de máximos relativos anteriores que tiene OMG. Pues es cuartas de lo mismo. Baja aquí y no hizo este suelo, hizo la, esta, esta especie de, bueno, esta especie no, esta mecha. El segundo aquí y bueno, pues igual a en A20 y demás. Él es, es exactamente igual en todas. Así que bueno, vamos a terminar con Bitcoin que bueno, pues está intentando hacer una vela de cuatro horas ahí que sea positiva, eh, pero sigue sin haber chicha, sigue sin haber limonada, con lo cual es difícil que pueda salir al alza y que es, lo más fácil es que podamos, pueda seguir, seguir cayendo y tengamos que ir recogiendo trocitos vale de la, las velas no son bonitas ayer cayendo, hoy cayendo bueno, estamos en una zona de digamos todavía sobreventa importante sí, pero fijaros cómo caemos hacemos una zona lateral volvemos a caer, volvemos a hacer otra zona lateral podemos volver a caer, esto es comportamiento típico cripto invierno y seguimos cayendo y cayendo y cayendo hasta que haya una reacción de verdad, de momento no ha habido ni una sola reacción interesante eh, más allá de esta vela vale esta vela que hubo aquí el día 19, fue una reacción interesante, pero mm, abrazó el volumen tampoco fue eh, maravilloso, esta otra vela también estuvo bien, y fijaros al final lo que pasó o sea que, bueno hay ballenas que están comprando mucho hay otras que están soltando, está viendo ahí un intercambio de poderes y un intercambio de riqueza importante lo importante es, ¿qué vas a hacer tú? ¿qué es lo que quieres hacer? ¿vale? es lo que tienes que tener claro, y si vas a soltarlo para comprar más abajo o no, ya está o sea, yo en pérdidas no soltaría así que poco más que deciros, chicos y chicas, lo digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe, chao, chao